Uno, dos, tres, perdón, señor vicepresidente, señorías, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aspis, Dachi, amar, ta, ta, ta, correcto, amar. Con un poco de suerte, si usamos suerte, igual ganamos, joder. Bueno, eh, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Caricasco. El panorama del sistema educativo español es desolador. Ahí voy. El gasto público en educación cae a niveles de 2006. En cuatro años se han perdido 7.760 millones de euros en concepto de profesores, aulas, becas. O refuerzos educativos. Entre 2012 y 2014 se han perdido 24.248 docentes y ha crecido en 7% el número de alumnos. El abandono escolar se sitúa en el 19,7 y estamos muy lejos de reducirlo en el año 2020 al 15% que estaba previsto. Los resultados de PISA, y digo PISA y no PRISA, sitúan a España en el puesto 23 de 28 países de la Unión Europea, y en este contexto nos vienen ustedes con unas reválidas que ni siquiera saben cómo la van a realizar. Efectivamente, con el curso ya comenzado, nadie sabe lo que va a ocurrir, eso sí, con un coste cifrado en 2,3 millones de pesetas. Patético. Por primera vez, desde 1970 que entra en vigor la Ley General de Educación, se quieren aplicar unas revalidas que si no se aprueban dejarán a muchos estudiantes sin un título y les arrojará a la misera calle. Estas revalidas son rechazadas por la oposición política, los principales sindicatos de la enseñanza, la principal asociación de directores, las asociaciones de padres-madres, por el 80% del profesorado. Pone pegas el Consejo de Estado. La mayoría de los presidentes de los consejos escolares autonómicos han pedido su paralización. Trece comunidades autónomas están en contra. Y además, no existe informe del Consejo Escolar del Estado. Y por si fuera poco, hay convocada para el 26 de octubre una huelga en el sector. Muchos de ustedes peinan canas. Otros, como yo, tienen pelo o muy poco pelo. Y saben por qué lo sufrimos el bachillerato en cuarto y en sexto, antes de que se aprobara la Ley de Educación de Villar para Sí, y nadie de ustedes, ninguno ni ninguna, mirándome los ojos para decirme que son necesarias estas revalidas, a no ser que siguiendo los pasos de Sor Esperanza Aguirre, piensen literalmente que durante la dictadura franquista en España hubo un paraíso educativo lleno de autoridad, humanidades, de esfuerzo. Silencio, paraíso. señorías, silencio, señorías. Guarden silencio, señorías. Efectivamente. Guarden silencio. Momento, señora Arrieta, momento. momento, señora Arrieta. Senadora Arrieta, un momento. Efectivamente. Guarden silencio, por favor. Vale, efectivamente. Ha sido una contradicción. Pero, desde luego, eh, el paraíso no era en la época franquista con las rivalidades. Señores del PP, la AL-11 es la ley educativa más sectaria y menos consensuada de la democracia española. Ustedes pretenden convertir la educación en un producto de consumo y fuente de negocios. Ustedes se arrodillan ante el mundo corporativo y financiero que está presionando para apoderarse de este ámbito clave de actividad social, tan relevante para sus objetivos generales y tan atractivo para sus negocios particulares. Así funciona el neoliberalismo. La LONCE y sus reválidas suponen la muerte de la escuela educativa. Implican, directo e indirectamente, el rechazo de los estudiantes a la escuela por la irrelevancia del aprendizaje y el fracaso. El deterioro de la autonomía de los docentes y su desprofesionalización, y la sumisión progresiva del sistema educativo a las corporaciones multinacionales que controlarán en su día. Escuchen, la titularidad de los centros, la contratación del profesorado, la producción de materiales y recursos, la elaboración y aplicación de las pruebas. Las reválidas son pruebas objetivas de papel y lápiz que miden habitualmente los procesos de pensamiento de orden inferior, la, la, los datos, informaciones, fórmulas. Pero eluden los procesos mentales de orden superior, compresión compleja, indagación, valoración, creatividad, innovación. Además, señoría, vaya, las vaya las terminando. Semanas, pues, acá, Lleva 22 segundos Se caracterizan más. por la singularidad, la originalidad y la diversidad. Señorías, no todo lo que se puede medir y contar merece la pena. ¿Cómo medir las emociones, las habilidades, los procesos, los comportamientos complejos, las actuaciones creativas? Con papel y lápiz, señorías, estas pruebas consolidan la primacía de aprendizajes superficiales, sacrifican la magia de los procesos de enseñanza y aprendizaje suponen la quiebra de la educación personalizada. No sirven para ayudar a aprender ni sirven para diagnosticar el grado de desarrollo de las competencias. Convierten la escuela en academias de preparación para las reválidas. Por ello, y porque el resultado de las reválidas sancionará las desigualdades de origen y arruinará la función... Señoría, se termine, ahora. por favor. Termine ahora mismito, porque la exclusión de los más desfavorecidos está garantizada, porque la mejor manera de desarrollar una evaluación educativa continua y formativa, es la atención y tutoría del equipo docente que acompaña y orienta en la aprendizaje del estudiante, porque es una ley que está construida por toda la comunidad, nos oponemos a ella y pedimos que se drogue. Compañeros, no dudéis que con el trabajo de todos y con el apoyo de toda la gente y recordando, aquí yo tengo un sueño, llegará un momento que podremos derrumbar las políticas del Muro Azul. Gracias, señora Rieta.